Casi medio centenar de automóviles procedentes de toda España y anteriores a la década de los 60 participarán en la décima ruta Costa del Sol de vehículo histórico Ciudad de Marbella, el Teniente de Alcares, San Pedro Alcántara, Javier García ha presentado el evento junto al presidente del club organizador José Luis Arredondo y ha subrayado que es una iniciativa que se ha convertido ya en un clásico del calendario de principios de otoño y con la que vamos a seguir colaborando porque es atractiva, diferenciadora y tiene un valor añadido para los vecinos y turistas que la disfrutan. Eh, buenos días a todos los medios de comunicación, agradecerles su presencia en esta rueda de prensa ...en la cual me acompaña José Luis Arredondo... ...que es el presidente del Club de Vehículos Históricos... de la Costa del Sol... ...y estamos aquí en esta Rueda de Prensa... ...para presentar un evento que ya se ha convertido... ...podemos decir, en un clásico... ...de los eventos de, podemos decir... ...de principio de otoño de San Pedro Alcántara... ...estamos hablando de la décima edición... ...de la Ruta Costa del Sol, Ciudad de Marbella... ...donde vamos a poder contar con... ...más de 45 vehículos históricos... ...anteriores al año 1960... ...y para nosotros es un placer poder colaborar... ...y estar conjuntamente con, con el Club de vehículos Histórico Costa del Sol... ...pues en la organización de este evento... ...que se va a celebrar los días 29, 30, 1 y 2 de octubre... ...y que vamos a poder disfrutar de ello... ...tanto en Marbella, en el Paseo Marítimo... ...como también en Puerto Banús... ...y en este caso que nos toca... ...pues lógicamente en San Pedro de Alcántara... ...pues el próximo día 30... ...pues con la exposición de los vehículos... ...que se realizará como años anteriores... ...en la avenida Marqués del Duero... ...y decir por nuestra parte antes de darle la palabra a él... ...que nuestra intención es seguir colaborando... ...ahora y en el futuro... ...porque realmente consideramos... ...que es un elemento diferenciador... Es, ...tiene un valor añadido de cara a todos los amantes... ...de los vehículos históricos... ...y sobre todo por lo que significa... ...que nos vienen personas procedentes de otros lugares... ...que lógicamente vienen con sus vehículos... ...y que para nosotros es un atractivo turístico... ...de primer nivel y por tanto nosotros estamos encantados... ...de poder colaborar con ellos y que lo que esperamos es que el año que viene... ...en la undécima edición, pues podamos colaborar... ...no lo, como lo hemos hecho este año, sino todavía aún más... ...y sin más, pues le cedo la palabra a don José Luis... ...y me Muchas pongo gracias. aquí, aquí para aquí, para que le coja el primer plato. ...pues nada, gracias Javier, Lo, lo primero va a agradecerte a ti... ...al Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara, a Marbella... ...por vuestra colaboración como todos los años con nosotros... ...pues para poder celebrar aquí nuestro, nuestra ruta a Costa del Sol de coches clásicos... Eh, ...bueno, pues comentar un poco que vienen pues, más de 45 coches... ...de todos anteriores a 1960... ...los más antiguos pues, van a venir coches del año 28, 29... ...algún Forá, viene un Rolls Royce, un 30, 50, que se llama... ...vienen también algún Bentley de los años 30... Eh, ...vienen Packard, Mercedes de, de distintos años también... ...y bien, en fin, vienen coches de toda España... ...vienen algunos, vienen hasta desde Galicia, de Pontevedra... ...de Vitoria, de Alicante... ...y por supuesto pues de aquí de Andalucía, de Córdoba, de Jaén, de Cádiz, de, de muchos sitios. Eh, comentar un poco también pues lo que vamos a hacer pues el viernes 30... ...vamos a hacer una presentación aquí en San Pedro de Alcántara... ...en la Avenida Márquez del Duero... ...como hacemos ya, ya es tradición también... ...la vamos a hacer a las 8 de la tarde... ...donde se irán presentando todos los coches y todos los participantes... ...luego cenaremos aquí y los coches se quedarán expuestos mientras, durante la cena... ...y luego el sábado, el sábado 1 de octubre... ...pues haremos por la mañana, sobre las 10 de la mañana... ...un recorrido por, por las calles de San Pedro de Alcántara... ...y después pues iremos a, a ver Puerto Banús... ...después iremos también a hacer otro recorrido... ...por la ciudad de, por el centro de Marbella... ...y dejaremos expuestos también los coches... ...en el Paso Marítimo en Marbella... ...pues para que todo el mundo disfrute... ...y bueno, pues a grandes rasgos... ...esto es un poco lo que, lo que vamos a hacer. Si tenéis preguntas alguna cuestión venga que nos trabaja alguna pregunta el más antiguo es del año 1928 que será un forá que lo va a traer nuestro querido Pepe Romero que viene de aquí de, de San Pedro o sea que no viene de muy lejos Rafael Rojas también traerá otro otro forá y luego pues antiguo y de lejos pues el que viene de Pontevedra es un un Bentley y un MK3 del año 35 y, y viene también un rol del año, me parece que del año 30, viene desde de Murcia. O sea, viene un coches antiguos y de Sí, me, a mí me gustaría aportar también el hecho del de magnífico trabajo que hace la asociación el Club de Vehículos Históricos de la Costa del Sol con José Luis a la cabeza y el papel que también juegan clásicos, puede decir, que están apostando desde hace muchos años por los vehículos históricos como Pepe Romero o Rafael Rojas, que es de la verdad, Hacen un trabajo inmenso en pro de los vehículos históricos y, sobre todo, del fomento del turismo en la Costa del Sol. Y yo creo que es de justicia reconocérselo a este colectivo, a este club de vehículos históricos, porque realmente hace una labor impagable. Y nosotros, la Tenencia de la Alcaldía de San Pedro, estamos no solo contentos con ellos, sino que, como he dicho anteriormente, nuestra intención de cara al futuro es seguir apoyándolos de, con recursos humanos, recursos materiales y, si es posible, pues, pues con algún tipo de financiación. Pues agradecerte tus palabras, eh, es verdad que el rally que hacemos viene gente de muchos sitios, tiene repercusión a nivel nacional, todo el mundo nos conoce y cada año pues, suele venir gente, gente nueva y, y con buenos coches y esperemos seguir así muchos años. Y nada, y a los medios pues esperamos el, el próximo día 30 a partir de las 8 de la tarde en Marqués del Duero para que podáis deleitar y disfrutar por los vehículos históricos que vamos a poder disfrutar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.